La cerámica de puente es un trabajo totalmente artesanal. Comenzamos por ir a por la quilla a las barrancas que tenemos, a las orillas de nuestro río Tajo... ...y de ahí lo purificamos el barro, lo limpiamos... ...y de ahí salen luego las piezas... ...que el barrero va a, to a tornear en el torno. ¿Quién te pillará? Morena, ¿quién te pillará? Donde cantan las perdices? Seguro no me llegará Las palabras que me dicen Las palabras que me dicen Morena, ¿quién te pillará? Eh, después esa pieza la tenemos que dejar secar muy despacio para que no se rompa. Se pasa un primer, una primera cocción a 100 grados. Después la, la esmaltamos en un esmalte que puede ser el típico de puente, es un esmalte cremoso. Sese eh, se, se decora con el verde típico de puente. Para retratarte al salir el sol, allá va la despedida. Allá va la despedida. Lo volvemos a coger y tenemos la pieza terminada. Ahí va la liebre, señores. Ahí va la liebre, señores. Allá va la despedida. Al salir el sol, te quisiera ver. Whatever.